La cultura sidrera son todas aquellas prácticas culturales que se desarrollan en torno a la elaboración y consumo de sidra en Asturias. Estamos hablando de una cultura milenaria, de la que tenemos certeza de su elaboración y cultivo de manzanos desde eh, al menos el siglo VIII de nuestra era, y sobre todo estamos hablando de una cultura sidrera porque es una cultura viva, es una cultura que ha ido evolucionando con el tiempo, se ha ido adaptando y ha sobrevivido a coyunturas sumamente adversas, y ha desarrollado además... ...unas ocasiones de consumo que le son propias... ...como las pichas... ...y está presente en muchísimas otras... ...es una cultura que permeabiliza... ...todos los aspectos de la vida asturiana... ...y seguramente nuestro producto más identitario... ...sería difícil que si pedimos a cualquier asturiano... ...que diga tres palabras que definan Asturias... ...una de ellas no fuese sidra". Está vinculada además a un sistema gastronómico muy interesante y es por ello que en su momento fue declarado Bien de Interés Cultural y ahora es la candidatura española a Patrimonio Material de la Humanidad. La forma de consumo más extendida es la del escanciado, que da cuenta de que es una cultura viva y adaptativa, puesto que supone una novedad solo centenaria en una cultura milenaria y se desarrolla al compás de la industrialización de Asturias cuando se desarrolla la industria del vidrio.